Hola a todos, soy Alonso de MakerGal y en esta segunda parte del vídeo vamos a ver cómo cableamos la, la GaliMaker. Eh, como os dije en el vídeo anterior, me faltaba el tema de los usillos, así que lo primero que vamos a hacer es colocar los usillos a la máquina y ajustarlos todos a la medida para que el Z suba y baje como, como es de video. Y después ya continuamos con el resto de la electrónica y demás. Pues venga, empezamos. Bueno, pues básicamente para que veáis lo que usamos, usamos este tipo de, de piezas eh, para dejar perfectamente centrado lo que es el usillo, bueno en este caso no centrado, pero en este caso perfectamente alineado el usillo con la varilla lisa y en, este, en el caso en este lado pues lo que tenemos es una pieza impresa que va desde esta varilla hasta la varilla de allí que nos tenemos un punto de referencia en el medio para que la, el husillo quede perfectamente centrado entre las dos varillas y perfectamente perpendicular. Bueno, pues ya tenemos los cables todos pasados por la cadeneta. Ahora lo único que nos faltaría es fijar las cadenetas aquí en su sitio con su respectiva pieza. Y aquí, una vez que tengamos ya el extrusor montado y demás, ya fijaremos esta también en su sitio eh, para que el cable se mueva adelante y atrás con total libertad, digamos. Y lo siguiente que vamos a hacer a continuación es cablear los motores del eje del eje y e, que para que nos sea un poco más fácil lo que vamos a hacer es pasar dos cables largos hasta abajo y una vez que estén abajo pasados pues nos vamos a hacer ahí un cimentillo para, para poder invertir la dirección del motor en caso de que nos haga falta eh, porque al ir los dos motores así enfrentados que uno tiene el eje por aquel lado y este de aquí tiene el eje, por el, o sea, tiene la polea por el lado aquí exterior, ambas las dos pues tienen que girar invertidos para que el eje, cuando los dos giren, eh, que el eje se muevan las dos correas en el mismo sentido pues tienen que estar los cables del motor invertidos entonces bueno, nos haremos con una tira de pines un inventillo ahí para, para poder voltearlo en caso de que lo necesitemos y los conectaremos en serie Para que al conectarlos en serie Pues que el motor Tenga un poquitín más de fuerza Al conectarlo, al conectarlo en serie Pero ya os digo, eso lo haremos todo, todo Ya abajo en la zona de la electrónica Digamos Y nada, continuamos Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa para explicaros lo que llevo hecho hasta ahora. Como podéis ver, por aquí sale una manguera. Vale, esta manguera eh, sería lo que... Bueno, pues por aquí vienen todos los cables del extrusor, el motor del eje X, los dos motores del eje Y, el stop del eje Y. Vendría también el cable del sensor del final de filamento y ya está. Eso sería todo lo que baja por aquí, digamos. También podéis ver que tengo los motores del eje Z ya cableados, ¿vale? Y si os fijáis, los motores están conectados en serie. Veis que hay dos cables que salen hacia este motor de aquí. Aquí se conectan los cuatro y de aquí salen dos también, ¿vale? Están conectados en serie para que... Porque como aquí lo que coloco eh, es un, eh, Bueno, en el caso del eje Z llevo un DRV8825. Entonces, como son tres motores, para no... Para no sobrecalentar el driver, para no darle un esfuerzo excesivo, digamos, lo que hago es conectar los tres motores en serie, de tal forma que los tres funcionan al unísono y el driver también se va a calentar un poquito menos porque eh, no es lo mismo mover tres motores en serie que mover eh, que mover tres motores en paralelo. Lógicamente el consumo, el driver se va a calentar mucho más con los tres motores en paralelo que no colocándolos en serie. Y ya lo último sería poner una tapa que visteis al principio del vídeo, que va colocada aquí, que va tapando todo esto para que no para que todo esto esté protegido, digamos, y que no se vea la electrónica y todo eso, ¿vale? Y está protegida la fuente para no tocar ahí y ese tipo de cosas. Ah, y me faltaría también colocar lo que es el relé de la cama caliente, que tengo que hacer aquí un par de agujeros para colocarlo y... Pasar todos los cables, ¿vale? Pasar, poner, colocar la, la cadeneta del, de la cama caliente, conectarla, el termistor y todo ese tipo de. Todas esas cosas que van eh, relacionadas con la cama caliente. Así que nada. Eh, vamos a seguir y en cuanto tenga todo esto acabado, digamos la parte de abajo toda completamente acabada, volvemos y. Y ya acabamos la, la parte de arriba, colocamos la cama caliente y todo eso. Vale, pues venga, seguimos. Vale, bien, pues nada, ya tenemos el cable de corriente conectado, le he puesto en su sitio, el cable conectado Entonces nada, ahora lo que vamos a hacer es eh, levantar la máquina, bueno, esto del eje Z ya tenemos usado también, todo listo La pantallita está en su sitio, vale, entonces ahora lo que vamos a hacer es levantar la máquina eh, Colocar la cama caliente, pasar los cables de la cama caliente y demás y ya empezar a conectar los cables del extrusor, una vez que tengamos todo eso listo pues ya eh, os hago una vista general de cómo queda todo y en principio ya estaría, o sea, eso sería todo, vamos, ya estaría la máquina completamente montada pues nada, vamos a recoger un poco por aquí y seguimos bueno pues aquí ya tendríamos todo finalmente enchufado lo único que me falta faltaría digamos sería ponerle la carcasa que cubre todo lo que es la parte de la electrónica pero ahora mismo ya tenemos todo um, completamente conectado vale incluso el relé de la cama caliente el cable de corriente y demás vale ahora lo único que nos falta es una parte de detalles que es una funda que cubre esto obviamente para que no podamos tocar aquí y no nos no le da un calambrazo la máquina si metemos la mano por aquí y tocamos esto, ¿vale? es una pieza que cubre todo esto, incluso una tapa que cubre lo que es el relé para evitar también tocar los contactos. Y después nada y después simplemente lo único que me falta por colocar es esta tapa que iría aquí, que cubre completamente la electrónica, pues un poco para lo mismo, vale para que no se pueda tocar nada ahí y demás. Así que nada, vamos ya por el último paso que falta Que sería mmm, conectar todo en el extrusor Digamos, montar el, el Vontech en su sitio Con el E3D, con el Volcano y demás Y en principio con eso ya quedaría la máquina terminada A, a falta de, vamos, calibrar y, y demás Hacer pruebas de impresión y todo eso Pero en principio con esto eh, La máquina ya quedaría completamente lista Así que bueno Vamos a montar el extrusor y terminamos. Bueno, pues con esto quedaría listo el montaje de la Gallimaker. Eh, y bueno, nada. Eh, ahora mismo lo único que me quedaría sería... Ver cómo le voy a, a colocar el, el Beletouch a la máquina. Que está, como os dije en, el video, en, en un vídeo anterior, está en el otro vídeo, vamos. Esta máquina lleva Beletouch. Entonces tengo que ver exactamente... Eh, cómo se lo voy a acoplar aquí a lo que es el extrusor. Pero bueno, ya está todo cableado y básicamente ahora mismo lo que me falta es, bueno, es cargar el firmware y empezar a hacer pruebas de impresión. Así que nada, espero que os haya gustado esta segunda parte del cableado y espero que os haya gustado un poco cuál es el método que sigo yo para dejar los cables bien ordenados y demás. Que eso al final, pues bueno, eh... No es solo un tema estético, al final también es un tema de funcionamiento de la máquina, ¿vale? Si todos los cables están ahí apelotonados y, y la electrónica no puede respirar con el ventilador, pues lógicamente todo se va a recalentar más de lo que debiera y probablemente la máquina nos dé algún tipo de, de fallo. Vale, entonces, pues bueno, eh, eso. Un poco para que sepáis y para que veáis cómo, cómo lo suelo hacer yo, vamos. Y nada, lo dicho, si tenéis cualquier otra duda o alguna cosa que me queráis preguntar de más, pues podéis dejarlo en, la, en los comentarios y yo os responderé. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.